El nombrado Ramón Javier, residente en el sector Vistal Valle Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul A causa de una pedrada que le ocasionó un sobrino suyo Un hecho ocurrido dentro de una construcción Pues yo soy una persona que soy dedicado a la construcción Entonces hay una hermana mía que está haciendo una pequeña construcción Al lado de, al lado de, la, de la casa de mi mamá y yo prácticamente como no tenía eh, trabajo ese día, y tenía un par de semanas que no trabajaba, yo que estaba construyendo ahí y yo me paré en el frente y, y entré a la, a, la, a la construcción ahí. Y vi, vi un maestro que estaba picando ahí, le dije, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está usted maestro? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, eh, eh, le, le pregunté al maestro que si había alguna, alguna oportunidad de trabajo para yo trabajar con ellos pues, Aunque la construcción sea de, de mi familia, pero que siempre hay un maestro que dirige Entonces yo le dije, bueno, yo, yo quiero, si, si hay alguna, alguna oportunidad de trabajar Yo quiero que me permitan trabajar porque estoy sin, sin trabajo todos estos días Y ahí mismo salió el sobrino mío y sin, sin, sin mediar palabra Él me dio una pedrada y mira, que me, que me, que me tiró al el suelo el pavimento, mira, mira, mira. Pero usted tenía otro tipo de problema, ¿cómo? usted tenía un problema No, no, no, no, no porque somos, somos familia Pero por qué lo ha pedido, ¿qué estaba haciendo usted debido? Nada, nada, nada, nada, nada. simplemente que yo entré sin, sin permiso de él a la construcción Entonces él se cree que él es el jefe de, de la familia y él es, lo que, él, es lo que es nieto Él no quiere que nosotros, ni, ni yo que soy el hijo mayor de, de, de mi mamá, de la abuela de él Él no quiere que yo vaya a la casa, entonces él está muy mal Y su mamá de él, su madre de él que es mi hermana, que la respeto mucho y la quiero, y quiero todos mis hermanos. Ella tiene que hablar con ese muchacho, porque ella lo que tiene es un asesino en la casa. Es un criminal lo que ella tiene. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.